El Gobierno Municipal ha aprobado hoy el pliego de cláusulas para sacar a concurso las obras de urbanización y construcción de viviendas en el nuevo barrio de Chominenea. Y para entrar en materia me gustaría subrayar dos ideas fundamentales. La primera, la decisión adoptada hoy es estratégica para este Gobierno y es estratégica para esta ciudad y responde a toda una forma de entender y de hacer ciudad. Partimos de la base de las necesidades reales de la ciudadanía Y en tiempo de crisis, estamos en tiempo de crisis Demostramos que se puede apostar por lo que realmente se necesita Se puede invertir para responder a necesidades fundamentales Y en el nuevo Chomi se invertirán 21,3 millones Se han invertido ya 11 millones y medio Es una inversión importante, pero es una inversión muy necesaria y aquí en esto sí que estamos dispuestos a invertir. Y una segunda idea también muy importante no es solamente qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. El nuevo Chomí se ha resultado de un esfuerzo y un trabajo colectivo. Se ha realizado desde el ayuntamiento, se ha invitado a otras instituciones y, desde luego, se ha hecho desde el primer momento junto a las vecinas y vecinos de Chomín. Y aseguramos podemos asegurar que seguirá siendo así en el futuro. En el nuevo Chomí se construirán viviendas y el nuevo Chomí será urbanizado. Hablamos de 929 viviendas, de las cuales 281 serán libres, 129 casadas, 95 para relojos y 424 de protección oficial, de las cuales 162 sí. serán del ayuntamiento y estas las sacaremos alquiler. Y es importante subrayar que en los pliegos se recoge que las primeras viviendas a construir serán las destinadas a los realojos, con un plazo máximo de 32 meses. O sea que estamos poniendo ya unos plazos para que la gente que ha tenido que salir fuera de su barrio pueda volver a su barrio. Y además se valorará en los pliegos la reducción de estos plazos por pues si fuera menos de 32 meses. Este es el máximo. Y recordar también que estamos hablando de una operación no solamente relacionada con la vivienda sino también de evitar las inundaciones aumentando la cuota de este barrio de 3 a 3,5 metros Estamos en la última estación para la construcción del nuevo barrio de 8000 Tenemos ya la, la dotación presupuestaria, tenemos ya los plazos, tenemos todos los riesgos y condiciones Sabemos cómo será el nuevo 8000, sabemos cómo se hará el nuevo 8000 y yo creo que hoy estamos hablando de una excelente noticia para Chumi, pero no solo para Chumí, sino también para toda la Efectivamente, como decía el alcalde, hoy hemos dado un paso, hemos llegado a una estrategia importante eh, en la construcción del nuevo barrio de Chomil. En concreto, las obligaciones de quien resulte adjudicatario de este concurso van a ser la construcción de las 95 viviendas de reloj. Realizar la urbanización del nuevo barrio a inundable y realizar y ejecutar el proyecto del vial rodado actual, elevando el vial eh, rodado actual. Es decir, es una operación de regeneración urbanística, de construcción de vivienda de protección oficial, de evitación de inundaciones y de eliminación de obstáculos hidráulicos. Todo eso es la operación de Chomi que hoy estamos aprobando. Pero ese es el qué, ese es el objetivo. Pero es muy importante, como decíamos antes, el cómo. Eh, no solo es eh, hacia qué queremos hacer y qué queremos hacer con estos pliegos, sino cómo se quiere hacer estos pliegos. Y por eso hemos tenido en cuenta, y creemos que los pliegos tienen que tener en cuenta, situaciones tan importantes como las condiciones laborales. Porque se contiene una obligación expresa en los pliegos a que quien resulte ganador del concurso tenga necesariamente que cumplir el convenio colectivo correspondiente. Se trata, por tanto, de que las condiciones laborales de los y las eh, trabajadores que estén en las mismas sean unas condiciones dignas y adecuadas. Obligación extensiva no solo a las empresas que resulten ganadoras, sino a las empresas que sean subcontratadas. Por tanto, las empresas que sean subcontratadas para realizar esta obra también tendrán obligación de cumplir el convenio correspondiente. Se prevé la instalación de un sistema de vigilancia por cámaras que nos permita verificar las incidencias que puedan surgir eh, en el transcurso de las obras. Es importante las condiciones laborales, pero es importante la información, y es importante la información, en primer lugar, desde el punto de vista de garantizar los derechos lingüísticos, por eso, evidentemente, como decía antes, eh, se prevé de forma expresa que los rótulos, que los carteles, que los avisos eh, tengan que estar en las dos lenguas oficiales y que, en caso, eh, exista una preferencia hacia el eh, euskera, pero es importante mantener, por supuesto, informados totalmente a los y las vecinas de la zona. Por eso se recoge como obligación expresa eh, la obligación de quien resulta adjudicatario de participar en todas las reuniones informativas que convoque el ayuntamiento. Estamos pensando en que periódicamente, probablemente cada dos meses, eh, una vez iniciada la obra, tenga que haber una reunión de seguimiento con la participación de la asociación de vecinos eh, donde eh, los representantes de la obra, el ayuntamiento y la asociación de vecinos hagan una revisión a todas las incidencias a todas las cuestiones que van surgiendo a lo largo de las obras. Obviamente, como no podía ser de otra forma, las empresas, eh, personas físicas o jurídicas, van a tener que cumplir unos requisitos económicos, unos requisitos de solvencia económica y unos requisitos de solvencia técnica. Los requisitos de solvencia técnica son que tienen que tener eh, al menos una construcción de 300 viviendas, de las cuales al menos 100 tienen que ser de vivienda de protección eh, oficial. Los plazos para presentación de las ofertas... Son eh, unos plazos de un máximo de tres meses, un plazo de tres meses desde la publicación eh, de la licitación. Entre otras cuestiones que se van a valorar, se valorará la solución arquitectónica de los edificios a promover, eh, tanto eh, de la organización en general como eh, las memorias de calidades eh, de las viviendas de protección y oficial. Como decía, una cuestión importante de estos pliegos, eh, porque no estaba contemplada en el PENI eh, del Plan Especial de Chomi, pero que sí la contemplan estos pliegos, es la obligación para el adjudicatario de, a partir del anteproyecto que elabora y que ha aprobado en este mismo momento, en este mismo documento ha aprobado el Ayuntamiento, elaborar el proyecto definitivo de elevar el vial eh, rodado eh, de y ejecutar el vial rotado. Por tanto, va a ser el adjudicatario quien tenga la obligación de ejecutar ese, ese vial. Esto estaba fuera del peri, por tanto no era obligación del peri, pero es una obligación que se le pone los pliegos. No tendría sentido que le vemos eh, la cota del barrio tres metros, tres metros y medio y que la carretera se quede en el nivel actual. Por tanto, es necesario elevar, sobre la trama actual, pero es necesario elevar la cuota del barrio para que no quede eh, deprimida con respecto al nuevo barrio de Chomi. Y entre otras de las cuestiones que estamos eh, y que, que se recoge de forma expresa que se va a valorar también eh, a la hora de eh, obtener, y de establecer la puntuación es la posibilidad de rebaje, eh, porcentaje de bajada sobre el precio de la vivienda tasada. Como decía bien el alcalde, eh, hay un bloque de vivienda de protección oficial que la eh, comprará eh, Donostia Coche Cocheguincha, eh, que se destinará alquiler, pero hay 129 eh, viviendas eh, tasadas. Bien, uno de los elementos que se va a valorar, eh, por tanto, va a ser ¿Cuál es el precio que van a poner quien quiera adquirir esa vivienda? Sabéis que los, los, eh, los distintos tipos de vivienda tasada admiten distintos precios. Pues bueno, pues cuanto la vivienda tasada sea más baja, tendrá más puntos en ese, en ese aspecto. Es decir, también estos pliegos se persiguen, por tanto, que la vivienda tasada también sea un precio más eh, ventajoso para las personas que adquieran eso.